W y los cantores de Bayamón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico.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 Ya tienes boleto en mano para el sorteo de esta noche de Powerball. Juega que puedes llevarte a casa 149 millones de dólares y convierte tu Navidad en una millonaria. Loto Cash para el próximo lunes aumentó su premio con un acumulado de 620 mil dólares y te los puedes llevar a casa en un solo pago, al igual que la doble de bancha que ahora está en 535 mil dólares. Dale, cambia tu Navidad con Lotería Electrónica y no olvides buscar tus juegos instantáneos de Lotería Electrónica.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 Comencemos con el sorteo del Wild Ball. Y el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el 2. El 2. Nos movemos para el sorteo del Pega 2. Puelete, hermano, y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el 6. El 6. Segundo número. Es el 3. El 3. El número ganador en el Pega 2 es el 6. 3, el 63. Continuamos con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte mi gente. Y estamos ready para recibir el primer número. Que es el 4. El 4. Segundo número. Es el 8. El 8. Tercer número es el 2. El 2. El número ganador en el Pega 3 es el 482, el 482. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte. Y recibimos el primer número, que es el 6. El 6. Segundo número. Es el 1. El 1. Tercer número. Es el 4. El 4, último número en Pega 4 es el 0. El 0. El número ganador en el Pega 4 es el 6140, el 6140. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos en la tarde de hoy. Para más información, entra a nuestra página oficial, loteríasdepuertorico.pr.gov